Hola, ¿cómo están? En este video les quiero mostrar un módulo nuevo que estamos desarrollando para LibreT que corresponde al de recursos humanos. Este módulo por el momento tiene una funcionalidad básica que tienen que ver con la nómina de los empleados y los cálculos de las liquidaciones En el futuro vamos a agregar otras funcionalidades como por ejemplo eh, asistencia o vacaciones ¿Ya? Lo que vamos a ver en este video es cómo ingresar empleados a la nómina So, para esto, nos vamos a donde se indica acá nómina de empleados y hacemos clic en el botón más. Aquí vamos a ver que tenemos varias pestañas. En estricto rigor, la única que deberíamos completar es la primera con los datos del empleado. Entonces, vamos a completarla. Ya ahí tenemos los datos obligatorios de la primera pestaña. Sin embargo, si hacemos solo eso lo único que vamos a estar haciendo es ingresando el empleado pero no vamos a poder usar funcionalidades como por ejemplo las liquidaciones para las liquidaciones tenemos que agregar más datos entonces bueno si quisiéramos agregar el empleado solamente así como dije podemos hacerlo pero vamos a perder las funcionalidades de las liquidaciones entonces para eh, agregar todas las opciones, la opción hacemos clic en la siguiente pestaña y obviamente hacemos la configuración según corresponda ahí lo que hicimos fue entonces asignar los datos tanto de eh, la FP como los datos en este caso de la salud que en este caso puntual corresponde a un ingreso de ISAPRE ¿ya? Pero obviamente si no fuese ISAPRE y fuese FONASA simplemente seleccionamos FONASA y dejamos esos valores en blanco ya En este caso vamos a dejar con el caso de la ISAPRE Lo siguiente es crear un contrato para este trabajador ya El sistema permite tener varios contratos ya donde eh, cuando se hace una liquidación se busca el contrato que corresponde a esa liquidación. Entonces de esta forma podemos tener el historial de los contratos. Suponiendo que una persona, por ejemplo, partió inicialmente trabajando en horario o estuvo a plazo fijo y después pasó indefinido o casos más extraños como por ejemplo que la persona trabajó un año en la empresa, después renunció, se fue y a los cuatro o cinco años volvió a la empresa. ¿Ya? Entonces esto de tener varios contratos no nos va a permitir gestionar todos esos casos. Entonces hacemos clic en agregar nuevo contrato aquí seleccionamos el cargo fecha de inicio la fecha de fin la podemos dejar en blanco la fecha de inicio vamos a retrocederla para simplemente poder probar las liquidaciones de enero en este caso y vamos a colocar que el contrato indefinido inmediatamente sueldo bruto vamos a poner que son 800 mil pesos y está en peso ya, esos son los datos obligatorios hay otras cosas como, por ejemplo, si el empleado tiene o no tiene supervisión, la hora semanal de la jornada, eso no afecta para el cálculo de las liquidaciones, pero puede ser información extra. O, por ejemplo, estas observaciones, que si bien no afectan en ninguna parte, al momento de generar la liquidación de sueldo, esa observación se muestra. Eso puede servir para recordar alguna cosa o algo que haya que considerar respecto al empleado. Podemos agregar eh, asignaciones o descuentos, ¿ya? no vamos a ver las asignaciones pero está soportado el tema de las cargas, las asignaciones y los descuentos, Ya no lo vamos a ver en este momento pero está considerado Podemos agregar datos de contacto y eh, en la pestaña avanzada podemos indicar si el usuario está activo o no, si está ausente, eh, la diferencia principal es que un usuario activo es parte de la empresa, un usuario ausente por ejemplo es un usuario que no está trabajando en la empresa ya podemos indicar si el usuario tiene asociado a un, un usuario de LibreTE, esto es bastante bueno porque nos permite tener un orden con los usuarios que tenemos en el sistema que son parte de LibreTE. Y finalmente el código de abajo se, eh, tiene, eh, está pensado para uso futuro, por ejemplo para identificación o temas de asistencia. Entonces, en resumen, se deben completar los datos básicos, previsión y contrato. ¿Ya? Con eso ya podemos crear eh, liquidaciones, con esas tres pestañas. Entonces, guardamos nuestro empleado ahí lo tenemos creado ¿Ya? y eso es todo, con eso ya hemos creado el empleado si nosotros vamos ahora a eh, el módulo de recursos humanos vamos a ver que tenemos eh, un total de un empleado dentro de la empresa y tenemos un empleado con contrato indefinido, si hacemos clic podemos ver el listado de los empleados que en este caso están con contrato indefinido y en este caso el que acabamos de ingresar ¿Ya? bueno esa es la forma en que se, en cómo se crean los empleados ¿Qué cosa hay por ahora en el dashboard del recurso humano? Bueno, básicamente los números que están arriba indican la cantidad de empleados, el total, los que están con contrato indefinido, a plazo fijo y a honorario. Al lado izquierdo, como siempre, está el menú, más la opción más común que sería, en este caso, el cálculo de liquidación en este módulo. Y al lado derecho está eh, el listado de usuarios que están autorizados para trabajar con la empresa, o bien los usuarios que estén asociados con la empresa. Este asterisco que está acá significa que este usuario, SASCO en este caso, eh, es parte de la, está autorizado para trabajar con LibreT en la empresa eh, pero no está creado como empleado ¿ya? si estuviera creado como empleado aparecerían otros por ejemplo podemos editar el empleado en este caso le asignamos el usuario y si ahora nos vamos al dashboard de recursos humanos vamos a ver que aparece el empleado y tenemos entonces los dos empleados perdón, los dos usuarios donde el primero es un empleado y el segundo no porque tiene el asterisco que indica que no. Al medio, por ahora no hay nada, eh, no hay nada permanente. ¿Qué cosas sí hay? Si, por ejemplo, yo creo un empleado y ese empleado no tiene ningún contrato, me va a avisar. Entonces yo con eso puedo tener una alerta y saber qué empleados no tienen contrato. Por ejemplo, nosotros vamos y creamos un empleado. Creamos el empleado 1-9. Apellido. Nombre recuerden que dijimos que no necesitábamos nada más, en este caso no le vamos a colocar contrato entonces lo ingresamos, ahí está nuestro empleado y vamos al modelo de recursos humanos ahora nos va a decir que existen empleados sin contrato ¿Ya? esto es bastante útil porque, por ejemplo, si tenemos empleados, bueno primero si tenemos empleados los que no le hemos, que estamos registrando y que no, no le hemos hecho el contrato todavía nos va a aparecer acá ¿Ya? entonces nos va a estar avisando que tenemos empleados sin contrato y también porque es súper interesante esto, porque cuando tenemos empleados que son a plazo fijo ya y el, el contrato se vence, porque va a tener una fecha de fin ese contrato, también nos va a aparecer acá. O sea, el, el empleado tuvo un contrato, pero en este momento ya no lo tiene. Entonces va a aparecer también acá también como que no tiene contrato. Entonces nosotros podemos, obviamente, al igual que con los contratos indefinidos, explorar esto. Y ahí podemos ver eh, la nómina de empleado, que está en este caso sin contrato. ¿Ya? Bueno, y esas son las opciones que hasta ahora hay disponible en el módulo recursos humanos. Entonces, en otro video voy a explicar cómo hacer la liquidación de este empleado que eh, acabamos de crear. Muchas gracias.